En el último vídeo os dije que ahora empezaba la universidad y no tendría tanto tiempo para hacer vídeos, pero que aún así intentaría colgar los vídeos una semana de que estuvieran menos currados, podríamos decir. Y bueno, muchos me dijisteis que no pasaba nada si solo subía un vídeo, porque bueno, que me entendíais, que sabéis que lo primero es la universidad y todas estas cosas. Y bueno, os quería agradecer este apoyo. Y os quería decir también que a partir de ahora colgaré siempre, siempre, siempre vídeo los jueves a las 8 y siempre que pueda colgaré los lunes también a las 8 porque de esta manera pues sabéis que día cuelgo seguro y siempre que pueda, ojalá pueda muchos días, voy a colgar también el lunes y en el vídeo hoy os traigo tres ideas muy fáciles para hacer collares Hace cosa de un mes colgué un vídeo de cómo hacer brazaletes y cosa de medio año de cómo hacer pendientes y los dos vídeos os encantaron y me pedisteis que ahora faltaba pues hacer collares así que es la idea que os traigo hoy, si os gusta la idea ¡empezamos! Para el primer collar necesitaremos abalorios, hilo y un ganchillo para empezar cortaremos un trozo de hilo que mide el doble de la largura que queremos que tenga el collar y empezaremos a hacer punto cadeneta Primero pasaremos el ganchillo por debajo del hilo haremos una vuelta con el ganchillo en el hilo cogeremos el hilo y tiraremos de él Una vez tengamos hecho el primer punto haremos 8 puntos más pasando el ganchillo por debajo del hilo y tirando de él Una vez los 8 puntos estén hechos Pasaremos el ganchillo por dentro del primero, cogeremos el hilo, tiraremos de él y ya tendremos el cierre hecho. Para hacer el resto del collar, lo único que debemos hacer es ir intercalando puntos de cadeneta con abalorios. Pasaremos el ganchillo por debajo del hilo, cogeremos el hilo, tiraremos de él y enhebraremos un avalorio. Pasaremos el ganchillo por debajo del hilo, cogeremos el hilo, tiraremos de él y enabraremos otro avalorio. Entre valorio y valorio podéis hacer tantos puntos cadeneta como queráis. Yo a veces hacía uno, a veces dos, a veces tres... Cuando ya tengamos el collar a la largura deseada, enhebraremos en el hilo una valorio más grande que utilizaremos como cierre, lo anudaremos y ya lo tendremos hecho. idea necesitaremos abalorios, hilo elástico, cuero, chafas, alicates y tijeras. Para empezar haremos círculos de abalorios. Para hacer un círculo enhebraremos en el hilo elástico abalorios. El número de abalorios dependerá de cómo de grande queremos que sea la circunferencia. A continuación enhebraremos una chapa, haremos un nudo en el hilo, cortaremos los hilos y aplastaremos la chapa asegurándonos que el nudo queda dentro. Ahora iremos repitiendo estos pasos hasta que obtengamos todas las circunferencias que deseemos. Enhebraremos los abalorios, enhebraremos una chafa, haremos un nudo, cortaremos los hilos y chafaremos la chafa. Finalmente, enhebraremos los abalorios en el cuero. colocaremos el cierre y ya lo tendremos hecho. Para la última idea, empezaremos enhebrando en el hilo de pescar los avalores que más nos guste. Una vez tengamos avalores enhebrados para cubrir la mitad de nuestro cuello, Haremos exactamente lo mismo en otro hilo, ahora cogeremos un cierre, una anilla y dos chafas para hacer el cierre, en un hilo enhebraremos la chafa, el cierre, pasaremos el hilo por dentro de la chafa y la aplastaremos, en el otro hilo pasaremos la chafa, una anilla, volveremos a pasar el hilo por la chafa y la aplastaremos, aquí podéis ver mejor a lo que me refiero, ahora enhebraremos una chafa en el hilo, cortaremos un trocito de cadena. La enhebraremos en el hilo, volveremos a pasar el hilo por la chapa, la aplastaremos, haremos lo mismo del otro lado, decoraremos la cadena a nuestro gusto y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo, no olvides en like y suscribirse al canal para no perder ningún vídeo más. También déjame en los comentarios qué idea os ha gustado más, porque así sé más o menos qué estilo tenéis. Y bueno, si tenéis cualquier idea de dejádmelo porque ya que hago bastantes vídeos, podríamos decir, pues me gusta saber qué os gusta llamar al canal porque si lo puedo hacer, pues genial y bueno, nos vemos si puedo el lunes, espero que creo que voy a poder el lunes y si no jueves con un vídeo más. ¡Adiós!